Hoy día es el día especial y mañana va a ser y todos los días son especiales para nosotros porque todos los días está ahí el Señor conmigo porque todos los días está la mamita virgen y hoy día pues hoy día celebramos la anunciación ya ese día maravilloso que tiene que ser algo hermanitos que tenemos que tenerlo claro y agradecido de la mamita virgen y ese ejemplo. Ese ejemplo que cuando le anuncian que va a ser la mamá del señor, ella ahí sin conocer varón, sin, ay, soltera, jovencita, pero que cree en ese ángel, que cree lo que le dice. Y al final le dice, sí, vamos a ver una lectura. Y le dice, hágase en mí según lo que tú has dicho. Y en ese minuto, hermano, hermano querido, cuando lo no leamos. Piensa que en ese minuto Jesús viene a la tierra a salvarte. Gracias a esa mujer maravillosa que nos dejó al final como madre. ¿Ah? Así que veamos en su palabra, veamos qué nos dice Lucas, Lucas que es el que nos habla mucho de la mamita virgen porque él estuvo y se cree, no es cierto, por ahí se dice que el evangelio de Lucas es el evangelio de la mamita virgen porque ella le contó todo porque él no conoció a Jesús y ahí estaba con ella y ella le contó, contó y fue confirmándolo con los demás. Y escribió ese libro maravilloso y mira lo que nos dice en Lucas 1, anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, lleno de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba ese saludo. Y el ángel le dijo, no temas María. Pues Dios te ha concedido un favor Concebirás y darás a luz un hijo Al que pondrás por nombre Jesús Palabra, palabra de Dios Palabra del Señor Palabra, Qué palabra más maravillosa La palabra se hizo carne En ese minuto Y aquí de nuevo No temas María No te asustes María A ti te dice también No te asustes Acepta Jesús, acéptalo ¡Qué maravilla! Tenemos que aceptar a Jesús todos los días como ella. No sabía que se iba a encontrar y sabía que no lo iba a pasar bien. Sabía, visualizaba, ¿no es cierto? Pero dijo, bueno, yo creo. Y vamos, Señor, que se haga como tú quieres y que este niño venga. Y aquí vamos a recibirlo con amor. Y ahí, ¡qué maravillosa enseñanza! Tú y yo todos los días repetimos los ojitos cuando abrimos, Señor aquí estoy, entra en mí y vamos adelante qué maravilloso, piénsalo y cómo fue la vida de la Virgen, claro, no lo pasó muy bien, pero triunfó con su hijo al final y lógicamente que nosotros en la vida no lo vamos a pasar bien muchas veces, y cuando no lo pasamos tan bien hermanos queridos cuando nos alejamos del Señor, cuando hacemos lo que Pedro hizo, cuando iba caminando por las aguas y caminaba con tormenta, ya lo hemos visto, las olas para arriba y para abajo, pero él le dijo, Señor, quiero ir a ti. el Señor le dijo, ven. Y él empezó a caminar, pero mirando sus ojitos en el Señor, y caminó. Y cuando se hundió, cuando quitó la vista del Señor y miró hacia abajo, y ay, en tormenta ya estaba, pero andaba bien. Pero levanta su manito. Jesús, sálvame. Y Jesús, sabemos que está ahí. Pedro, vamos, hombre, por café, ¿por qué miraste? ¿Por qué dudaste? Aquí estoy. Vamos adelante. Así que, digámosle a la mamita virgen hoy día, mamita, ayúdame a ser consecuente. Ayúdame como tú a aceptar a Jesús en mi vida como tú lo hiciste. en tus brazos a la I'm cool. en tus brazos a la eterna luz